Que hay promesas del pasado gobierno y ninguno resuelve. Eh, supuestamente ya asigna se hicieron asignaciones para remodelar el, el mercado y no han hecho nada. Y por aquí le ve explotar Macorís porque con este, con, con este mercado no se relaja. Aquí se han olvidado de eso. La basura por toda parte, el camión llega a las 11 a las 1 de la tarde. Entonces ya nosotros vamos a acusarnos por toda parte. Los baños totalmente no se puede ir lamentablemente el caso, el cínico el servidor de Macorís. Volvimos para atrás porque aquí hace falta alguien como Ale, que Ale, porque aquí bueno, no dura, en República Dominicana, Ale iba haciendo la vaina bien, la gente quería sacarlo, y ahora consiguió ver, quiero lo que se robó los cuartos, porque mira eso para allá, enfoca eso para allá, y, y eso yo quisiera cuando Jariné que usted venga ahí, para que usted vea los sacos como lo meten por ahí, porque no hayan de meterlo, los sacos de pluma, sacos de, de, de, de piña, sacos de, de, de vaina, todo por ahí. Y esto es, adiós, por ahí, de agua que da, yo quisiera que usted venga cuando llueve. Si sí, ponte para esto, viejo, algo, porque imagínate tú. Yo no me atrevo a opinar mucho, porque tú sabes que uno habla cosas, pero necesita limpieza, necesita condiciones. No, sin ofender a nadie, pues necesita muchas condiciones. Hay que echar para adelante. Eso está vuelto, sí una, sí, una porquería, porque... Cuando Ale estaba aquí, eso estaba bien, estaba lindo. Pero de que Ale se fue, estamos bajo el diablo aquí. ¿Qué ha sucedido? ¿Han cancelado el personal que hacía la limpieza o qué? No, eso es como que ellos no tienen ese control, como que no tienen como ese dirigente que lo que, le, que lo que lo lleve a, la, a esa limpieza. Sí. Bueno, mi amor, que, que... ...que se pongan la pila para que limpien este mercado... ...porque dime, nos vamos a enfermar... ...y más los, los que están aquí... ...se van a enfermar mucho más que los que venimos... ...porque están permanentemente con ese mal olor...